Bro, mm, dímelo, uh, uh. A mí nada me duele Que mi alma se hielde y Solo en la ciudad Y no le bajo si estoy brillando Todos quieren, no están llegando Vamos a la velocidad de un lambo El locuro, el par y siempre ganando Y no le bajo si estoy brillando Y siempre ganando y salimos de noche así si salgan bandidos Vengo en la sombra, de este ritmo en mío los negocios, planes que no sabe nadie Le vale envidioso, aquí no hay intruso Estoy envenenado, envenenado. siempre ocupado con el diablo al, diablo al lado Dime si es que yo he parado, si no lo ve está hipnotizado, despegué, nunca aterrizo No le bajo si estoy brillando Todos quieren, no están llegando Vamos a la velocidad de un Lambo El locuro el par y siempre ganando Y no le bajo si estoy brillando Todos quieren, no están llegando Y siempre ganando Esta noche está picante Sonido de aquí hasta Alicante No, no juego por los diamantes Sabe que me cuidan las serpientes El enemigo distante Futuro como el sol brillante Suena cabrón cuando llego yo No me dice que no Número uno en el ritmo Mi movimiento magnetismo me guerra con mi propio abismo Vaya a toda velocidad Si bien, no le para allá. A mí no me duele que mi alma se hiele ambula Solo en la ciudad y no le bajo siento y